Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis mañanero, un poquito más tarde porque estaba esperando a ver una cosita. ¿Qué cosita es? Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, vemos que el SP500, vamos a verlo en diario un momento, ¿vale? Está intentando ir a atacar otra vez en diario esta zona, ¿vale? Muy clara. Pero, ¿qué pasa? Que le han puesto una zancadilla. ¿Por qué está tan lento, va tan despacito? Eh, bueno, al final ayer no cayó con todo lo que se decía, pero bueno... Eh, Intenta atacar otra vez la zona, pero está ahí despacito porque ha pasado algo que sí es importante. Sí es importante para el mercado y vamos a verlo por aquí. Oh, Microsoft. Microsoft ha abierto, bueno, ha abierto. <ríe> Tiene un gap importantísimo que generó ayer, ¿vale? Y vamos a ver qué narices hace hoy. Vamos a ver si hoy este 4,37% que cayó, que bueno, desde este máximo relativo anterior estamos hablando de... Eh, ya un 13%, a máximos de un 14%, pero bueno, esto no es nada, o sea, que venimos, señoras y señores, eh, ya que dice el señor italiano del Banco Central Europeo, tonto el culo, que las criptomonedas han bajado mucho, pues bueno, aquí tenemos a Microsoft, que lleva una caída máxima del... 39% y actualmente está en una caída del 34% y es Microsoft, una de las compañías más grandes del mundo, no un mercado tan pequeñito como las criptomonedas, es más, Microsoft solo vale. El mercado de criptomonedas prácticamente, ¿vale? Entonces, que se dejen de gilipolleces, ¿vale? Y vayan a lo que tiene que ir que, y hacer, hacer su trabajo. No a meternos distractores por el camino, en los cuales, bueno, pues intentamos eh, nosotros solventar de nuestra manera y decir que las criptomonedas son un, un juego. Bueno, en cierto modo, algunas veces una apuesta lo es absolutamente todo el mercado. Todo. Bien, dicho esto... Bitcoin, ¿qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues en cuatro horas vemos que ha estado tocando la zona de soporte que marcamos ayer y ahí está, a ver si la pincha, si no la pincha, eh, va poquito a poquito, máximos descendentes, esto es una realidad, ¿vale? Tenemos que ver lo que es real, lo que es de verdad, ¿vale? Y es que los máximos poco a poco en cuatro horas se están descendiendo y los mínimos, bueno, pues no, se están manteniendo ahí en una hora, en un muy corto espacio de tiempo, bueno, pues vemos que ha intentado hacer cuidado porque está intentando hacer una especie de figura de vuelta, ¿vale? Es decir, una especie de hombro, cabeza y esta zona sea un hombro, haga pullback y ahora se nos venga abajo. Podría ser, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si en un momento dado es o no es. Eh, lo importante, ¿vale? Lo mismo, lo mismo que anoche, seguimos en lo mismo. ¿Qué, ¿Qué tenemos que vigilar? Tenemos que vigilar sencillamente que no pierda esta zona de soporte, ¿vale? La zona de los 16.760, ¿Vale? Vamos a marcar esa como zona más importante, 17.760. No perder eso sería súper importante para no venirnos un poquito más abajo. Ver, evidentemente, tampoco es que sea un porcentaje desde esta zona hasta la zona siguiente en 16.625 16, es un 0,81. Es decir, estamos hablando de un muy corto espacio de tiempo, ¿vale? O sea, nada, nada importante. En cuanto a diario, pues seguimos planos, ¿vale? Eh, las marcas que tengo no, deberían afect no afectan a diario, en principio la única que afecta a diario es esta que tengo aquí abajo 16.538, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el punto de pivote previo a ir a la siguiente, nada más, de momento ayer un buen movimiento, que es un 1%, es poquito, ya sabemos que no es chicha, pero bueno nos va diciendo cosas, ¿qué tenemos que pasar? pues ya sabemos aquí, está este punto de pivote que tenemos en la zona de 1915 pasa, una vez pasado, bueno, pues ya iríamos a la línea roja y a la resistencia que tenemos ahí arriba eh, poco más que añadir en realidad el mercado está parado, está muy aburrido Ethereum hizo más o menos lo mismo, el total market ha bajado un poquitito y la dominancia de Bitcoin hoy se recupera, baja el mercado se recupera Bitcoin, el dinero ha ido a Bitcoin Bitcoin sube y Ethereum también, las altcoins en general, pues eh, bajan ¿vale? tenemos por ejemplo aquí a Cardano con un 0.90 eh, y tenemos otra, bueno, mirad, los presets ahí en 3.377, eh, 3, 37, 3, están bastante bien. Entonces, bueno, eh, paciencia. Esta tarde vamos a hablar de cosas súper, súper importantes, ¿vale? Porque ha habido unas dudas que habéis comentado. Cuidado con la trampa que viene eh, de Hacienda. Eh, ostras, eh, es muy os lo explico luego porque creo que es súper importante explicarlo y por qué eh, están pasando esas cosas y más de uno puede llevarse las manos en la cabeza y cagarla, así que esta tarde nos vemos, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao chao